Buenas tardes, mi nombre es Camilo Cerda de la división de Mobility de Siemens. Estamos muy contentos de participar en Proprex Latam para ser parte de esta conversación en la que todos tenemos que aportar a la calidad de vida de las ciudades. La tecnología es uno de los factores y queremos ser parte de la solución. Así que los esperamos este año en Proprex Latam.